Las ventas de los comercios minoristas retrocedieron por décimo mes consecutivo 10% promedio en octubre en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el dólar a causa del proceso electoral, faltantes de mercaderías y una persistente suba de precios según lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Aumentos En las empresas de medicina prepaga las facturas llegarán con un aumento del 4%, mientras que en diciembre se aplicará otro incremento del 12%. En tanto, el 15 de noviembre llega a su fin el congelamiento de los precios del combustible y en el sector se calcula que los incrementos rondarán el 20% desde esa fecha hasta fin de año en forma escalonada. Educación la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCTERA, convocó para este martes 5 un paro total de actividades en la Ciudad de Buenos Aires ante la violación del Estatuto del Docente por parte del Gobierno porteño y la negativa al diálogo en una mesa de condiciones salariales y laborales. Sindicales La CGT realizará el próximo viernes un plenario de secretarios generales en su sede de la calle Azopardo, donde se comenzará a evaluar el clima interno para ir hacia una reunificación de la central obrera, de cara al inicio de la gestión de Alberto Fernández, quien precisamente asistirá a la cumbre. Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la central obrera cosa de que se nos había dicho que iba a haber un 35% de aumento, eso es una barbaridad que lo único que genera es que se corra a algunos sectores especulativos a la remarcación de precios. Digamos, acá nadie está pensando en que el día 11 solucionamos todos los problemas, sino lo que sí vamos no, va a pasar el día 11, que se van a encarar los problemas y vamos a comenzar a partir de ahí la solución de los problemas. Política exterior. Alberto Fernández destacó el encuentro que mantuvo con el presidente de México, López Obrador, en lo que es su primer viaje luego de ganar las elecciones nacionales. Al hablar con la prensa, el mandatario electo resaltó la necesidad de profundizar el vínculo con el país azteca, resaltó el apoyo del mandatario mexicano y se refirió a la situación económica que recibirá el 10 de diciembre y la deuda con el Fondo Monetario. El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a Argentina en todo lo que la Argentina lo necesita. De verdad, ustedes no tienen idea la alegría que me ha generado este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí y que tiene una mirada común sobre lo que hay que hacer. Y que además me dio la tranquilidad de que conoce muy bien lo que pasa en Argentina y las necesidades que tenemos. El 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que el presidente Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambia. Gobierno. Luego de pasar un fin de semana en Chapadmalal... El presidente saliente Mauricio Macri envió un mensaje hacia su propio espacio y al resto de las fuerzas políticas que componen Juntos por el Cambio, en una reunión de gabinete ampliado, en el que descartó que se vaya a retirar después del 10 de diciembre. Esto que formamos, que es un equipo, ha tenido aciertos y desaciertos, pero la verdad es que hemos logrado transformaciones muy importantes, trascendentes, pero la más importante... La más importante, y lo siento hoy más que nunca, es haber despertado millones de argentinos a recuperar la esperanza de que se puede. Argentinos exigentes, argentinos que no regalan nada, argentinos que evalúan antes de comprometerse y poner su voto. Pero porque hubo muchos, si se pudo. Ellos dijeron, sí, esto, esto del cambio es posible. Y el primer se pudo fue que se pudo gobernar con honestidad. Y todos nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias. Quiero decirles de verdad que hay Mauricio para rato, o debería decir: para rato hay gato para rato. Aumentos. El presidente de la Sociedad de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, confirmó que en la última semana se registró un aumento que rondó entre el 13 y el 15% en todos los cortes de carne y aseguró que en el último año hubo una caída del consumo de ese producto del 15%. El año pasado nosotros estábamos en más o menos 64% de kilos por cápita y hoy estamos, nos llegamos a 49. Hoy abre el mercado con 30 animales en el mercado. y ¿Qué puede esperar del mercado? Uf. Los que han tenido que este, comprar, han tenido que comprar el viernes y entonces si ahí pagan cualquier cosa, pues saben que los lunes no entran. Claro. Antes el mercado trabajaba el lunes sábado, claro. el lunes viernes. Claro. Estamos a la buena de Dios cuando se cambie el mando. A ver qué pasa para yo y para nosotros pensamos que 30 días es una barbaridad, ¿no? pero bueno, no vende y si no recauda, este, cierra la puerta, no tiene otro camino. Si en la provincia hay como 180 calicidades cerradas y acá el capital como siempre. Educación. Los docentes porteños, agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación y ADEMIS, realizan un paro en reclamo del adelantamiento de la discusión paritaria. Eduardo López, secretario general de UTE. Este año nos dieron 29% de aumento y la inflación está proyectada en el 50. De 29 a 50, bueno, perdemos 21 puntos de salario en un año en la jurisdicción más rica del país. Eh, no, no no lo aceptamos, es bajo. Eh, es eh, Bueno, genera que no haya maestros en las escuelas, que nadie se irá a trabajar maestros. Elecciones 2019 el gobierno dio a conocer el escrutinio definitivo de la elección del 27 de octubre, con una ventaja final de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de 8 puntos sobre la fórmula Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Política exterior El presidente de México, Manuel López Obrador, utilizó sus redes sociales luego de la reunión que mantuvo con el mandatario electo Alberto Fernández y resaltó la buena impresión que le causó su visita. Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina. Ha sido una visita extraordinaria, eh, pues la calidez, las reuniones que ha tenido el presidente Fernández y ayer eh, el encuentro con el presidente López Obrador, que estaba programado para dos horas y se extendió a tres horas. Se abordaron varios temas de pues, la agenda bilateral, de la perspectiva regional y pues los mandatarios estuvieron eh, salían muy contentos y muy, muy satisfechos. Economía El titular de la Confederación General Empresaria, Marcelo Fernández Habló sobre la expectativa que genera a nivel país la asunción de Alberto Fernández como presidente a partir de diciembre Y en ese sentido auguró la implementación de medidas para reactivar la industria y el comercio bueno, primero mucho tenemos que hacer nosotros, o sea, sobre todo el sector PyME, creo que junto a los trabajadores, y bueno, creo que nosotros la producción del trabajo debe ser básica en la discusión de la próxima agenda, porque fíjate que estos cuatro años lo único que hablamos era de temas económicos y financieros. Yo creo que cualquier chico de colegio te habla de LIC y LEVAC, pero no sabe de qué se, qué se fabrica en su, en su región, por sí. ejemplo, cualquier localidad del conurbano. Entonces digo, me parece que volvemos a la cultura de la producción del trabajo, que es lo que nos va a sacar adelante. Y para esto tenemos que trabajar junto con los trabajadores, con el movimiento obrero, para cejera no es una novedad, nosotros nos gusta mucho hablar porque sabemos que estamos en el mismo barco hoy Hoy estamos con la misma problemática eh, Después de la discusión de paritaria somos solo un solo sector, el que Pero... produce y trabaja Gobierno. Miguel Ángel Pichetto, el senador y ex candidato a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio Realizó una polémica declaración durante su participación en la reunión de gabinete ampliado Que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner en La última etapa con algunos sectores de la iglesia inventaron el hambre Y los muchachos juegan, ellos juegan, ellos jugaron, ellos jugaron No les alcanzaba la pobreza que inventaron el hambre Ciudad Los docentes porteños nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación Realizaron un paro de actividades en reclamo del adelantamiento de la discusión paritaria Y el rechazo a la eliminación de la herramienta del mérito en los concursos docentes Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS. Hay cuatro causales que se disponen para ordenar y para justificar el pedido de traslado. Ahora, coincidiendo con la compañera, lo que decimos es esas causales sirven para habilitar el traslado, pero el traslado debe ser por orden de mérito, es decir, no solamente por la antigüedad. Ese puntaje se conforma también con las capacitaciones, con los antecedentes educativos de cada compañera. Eso es lo que estamos pidiendo, que se respete, que no se cambien los criterios para un área y no para la otra. Y en definitiva, sí creemos que es el primer paso hacia la designación a dedos. Política exterior. El presidente electo, Alberto Fernández, en su recorrida por México, visitó la Universidad Nacional Autónoma. ...y encabezó un acto donde se refirió a la década progresista de América Latina... ...y pidió por la libertad del ex presidente brasileño Lula da Silva... ...y la persecución política de los mandatarios sudamericanos. Tal vez Lula esté preso porque consiguió lo que nadie había conseguido en Brasil... ...que en Brasil más de la mitad de los brasileños eran parte de la clase media... Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado. Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente y solo la salvaron, yo digo siempre, dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieron. Gobierno. Durante el acto por los 150 años del diario La Nación... El presidente saliente Mauricio Macri aseguró que los valores no se terminan el 10 de diciembre aunque cambie el gobierno, al tiempo que rescató que en su gestión siempre se preservó la libertad de prensa. En estos cuatro años, los argentinos hicimos un esfuerzo enorme, esfuerzo que valió la pena. Son muchas las muestras de lo que se pudo, especialmente de lo que los argentinos pudimos. Pudimos tener un gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un gobierno que les rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente. Y que nunca, jamás negó la realidad. Un gobierno que buscó consensos constantemente, que convocó y que hoy me comprometo que desde la oposición va a seguir convocando a todos los sectores a dialogar, a debatir, a acordar en forma responsable, honesta, constructiva. Los argentinos pudimos vivir en un clima de libertad, libertad de expresión y de prensa, con un gobierno que respondió siempre todas las preguntas que además terminó con la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores. Agenda. La Cámara de Diputados firmó este miércoles un dictamen de mayoría en comisión favorable... ...a un proyecto para regular el mercado de alquileres luego de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. La idea es que el proyecto sea incluido en una sesión especial antes del 30 de noviembre, ya que luego de esa fecha el dictamen se caerá. Crisis. La producción industrial sufrió en septiembre una caída del 5,1% con relación a igual mes del 2018 y cumplió un periodo de retroceso de casi un año y medio. El acumulado de los nueve meses de 2019 presentó un retroceso del 7,8% respecto al año pasado, según los datos que dio a conocer el INDEC. Judiciales El abogado defensor de Cristóbal López, Carlos Veraldi, estuvo en el programa radial Mañana Silvestre y brindó detalles de las acusaciones del empresario respecto a la persecución que tuvo que soportar de parte del presidente saliente Mauricio Macri. Es muy grave lo que ha pasado. Y yo cuando terminó el, el testimonio de López, le, le, le dije la verdad que solamente había visto esto cuando releía expedientes de episodios que habían ocurrido en la última dictadura. en que había empresarios a los cuales se ponía a disposición del Poder Ejecutivo, se los detenían con el único propósito de sacarle sus, sus bienes. Muy posiblemente, no dentro de demasiado tiempo, el presidente, ahora presidente saliente Mauricio Macri, tenga que comparecer a prestar declaración invalatoria y dar cuenta de todas estas responsabilidades gravísimas que se les están imputando a él y a muchos de sus funcionarios parte de estos negociadores el grupo Terranova el grupo de eh, Rosner ingresaban a la Casa de Gobierno y esto está certificado querían la quiebra y así ocurrió pero ocurrió de la peor manera porque ahora la FIP no pudo recuperar los créditos que tenía verificados y además los bienes se han vendido a precio vil. Política exterior El presidente electo, Alberto Fernández, se refirió al encuentro que mantuvo con un asesor de Donald Trump y contó que fue lo que dialogó con el presidente de Estados Unidos. A mí me parecía muy importante el llamado al presidente Trump y su oferta de ayudarnos en el fondo y de ayudarnos de salir del pozo en el que caímos. Le expliqué lo que verdaderamente ocurrió en la economía argentina. Él tenía algunos datos un poco confusos y le expliqué la responsabilidad que el fondo tuvo en esta situación que hoy enfrenta la Argentina. Y la verdad, es escuché comprensión, mucha comprensión. Y confían que podamos avanzar y seguir trabajando juntos. Lo que sí creo que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo... ...lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo... ...y que en esa revisión nos ayude a pagar... ...porque nuestra decisión de pagar está... ...nosotros no queremos incumplir... ...Macri incumplió, ya anunció... ...que no puede pagar... ...lo hizo cuando declaró... ...eso que él llamó reperfilamiento... ...el mundo lo tomó como un default selectivo... ...y por lo tanto eso ya está... ...así nos dejan el país... ...con sin reservas y en default. Educación... ...con un alto acatamiento... Los docentes protagonizan un paro nacional con movilización en rechazo a la brutal represión que sufrieron los maestros chubutenses mientras realizaban una marcha frente a la Casa de Gobierno en Rawson. Marcela Capón, Secretaria de Finanzas y Delegada de Atech, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. Nosotros la verdad que lo que estábamos esperando, y eh, creo que es un inicio, es la decisión política por parte del gobierno de resolver este conflicto. Nosotros venimos hace, hace 16 semanas. Con medidas de fuerza. El gobierno sobre todo este último mes se encargó todo el tiempo de no cumplir con las reuniones para darnos fechas de lo adelgado, de no ir a una mediación judicial a la que sí los sindicatos habíamos ido y todo el tiempo perseguir a los sindicalistas y a los trabajadores. Esperemos que los hechos ocurridos logren este, que, que el gobernador y que el gobierno este, tome esta decisión política de resolver el conflicto y nos podamos sentar claramente porque ya estamos terminando el año y obviamente como docentes. Defendemos la escuela pública y a nuestros nuestras estudiantes Porque en ese sentido también estamos peleando por la infraestructura escolar que, que es bastante desastrosa acá en la provincia en cuanto a los edificios Sindicales. Omar Plaini, líder gremial de los Canillitas Comentó en diálogo radial los nuevos desafíos que se plantea el sector Haciendo mención del gobierno entrante Y diferenciándose de la gestión de Mauricio Macri Pensar que ellos podrían conformar un Consejo Económico y Social, hacer un acuerdo social, en todo caso una, una, una ilusión óptica de algunos. Yo jamás le quería absolutamente nada a este gobierno, porque sabemos cómo piensa, por lo tanto, eso no estaba... Si algunos creyeron ellos, eso fueron muy ingenuos. Es distinto ahora porque usted está hablando que un hombre que surge del propio movimiento nacional y popular, un hombre que surge de la, de la concepción ideológica y política del peronismo, donde nosotros creemos fuertemente en el estado de bienestar. Estoy convencido que eso debe estar seguramente está en el pensamiento de Alberto Fernández y es posible que ahora se pueda realizar. Internacionales el ex presidente Lula da Silva recupera su libertad tras un ajustado fallo de la Corte de Brasil. El Superior Tribunal Federal aprobó un fallo que señala que los acusados condenados solo pueden ser arrestados después de que se hayan agotado todas las apelaciones. André Viera, periodista brasileño. Esto significa ahora con esta decisión que él, los abogados ya pueden, esta decisión no es automática, no serán liberados inmediatamente hoy. En... Pero los abogados pueden, desde el día de mañana, ingresar con recursos en los tribunales para exigir, exigir la liberación de sus clientes. Entre ellos, ellos está justamente Lula da Silvestre. ¿por porque Lula fue condenado en un proceso de primera instancia por el ex y actual ministro de Jair Bolsonaro. Fue condenado también en segunda instancia y tiene proceso ahora en la tercera instancia y todavía tiene la cuarta instancia para eh, apelar con sus recursos.